Hola Uruguay. Mi familia y yo estamos muy felices de estar aquí. Quiero aprender más sobre su hermoso país y el gran trabajo que los Estados Unidos y Uruguay siguen realizando juntos desde hace más de un siglo y medio. Traigo ganas de escuchar, compartir y trabajar juntos en temas de intereses comunes. No veo la hora de empezar.